Hola, hoy vamos a hablar de cómo se administran las tres vacunas de difteria, tétanos y tosferina, que habitualmente van juntas. Nos lo cuenta Sara Hernández, vacúnate, vacúnalos. Hola a todos, yo soy Sara, estudiante de enfermería, y en el vídeo de hoy del programa vacúnate, vacúnalos, os voy a hablar de la pauta de vacunación infantil de la vacuna de la difteria, tétanos y tosferina. Si estás viendo este vídeo, significa que ya has visto los vídeos en los que hablamos sobre estas enfermedades, y sabes sus principales generalidades. ¡Comenzamos! Esta vacuna se conoce con el nombre de TPA, y se administra en cuatro dosis durante la infancia, las tres primeras durante el primer año de vida, y la cuarta con seis años. Además, se administra una quinta dosis a los 12 años, pero en esta ocasión no está integrado en ella el componente de la tosferina. Sin embargo, la vacuna de la tosferina se administrará a las mujeres embarazadas en el tercer trimestre de gestación, para que así su hijo esté inmunizado una vez nazca. Con este y los vídeos de cada enfermedad tienes lo más básico que necesitas saber sobre por qué es tan importante la vacunación y cómo hacerlo de forma correcta. Espero que os haya servido de gran ayuda. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.